aquí Antonio Herrero, ¿cómo estás? El lunes ya vuelve casi todo el mundo al trabajo, casi todo el mundo vuelve al estrés del día a día, sus cerebros se conectan en piloto automático y prosiguen sus vidas esclavos de sus viejos hábitos. Siguiendo con mi historia, la semana pasada te decía que mi empresa estaba herida de muerte, o le inyectaban más dinero, cosa que no quería hacer porque, como te dije, era una empresa que me tenía esclavo y ya había pedido tres préstamos, o buscaba una alternativa. La segunda opción fue la que tomé. Los dueños de una empresa de mecánica industrial me propusieron asociarme con ellos. Si la cosa salía bien, podría delegar en ellos parte de mis tareas administrativas y dedicarme a la nueva empresa que quería montar, y si salía mal, si salía mal, tendría que cerrar y me quedaría todo el tiempo del mundo para la nueva empresa. Eso sí, sin ingresos económicos de ningún tipo. Y esto fue lo que pasó. Tuve que cerrar con un concurso de acreedores. La verdad es que fue más traumático de lo que mis peores pesadillas podría imaginar. Despedir a todos los trabajadores que llevaban muchos años conmigo. Dejar de pagar a algunos proveedores que más que eso eran amigos. Algunos, incluso no pagándoles, se ofrecieron a prestarme dinero para poder salir del bache. Pero era demasiado inocente. En la vida personal también me afectó. Tanto que acabé por divorciarme y vendiendo mi casa para pagar todas las deudas que contraje. Ahora estaba en la cuerda floja, sin ingresos, sin casa, sin familia. Tocaba empezar de cero. Durante algún tiempo estuve trabajando como comercial freelance de algunos de los proveedores con los que trabajaba que me ofrecieron trabajo, encima de que no les pagué. Ya te he dicho que la relación cliente-proveedor se había convertido en amistad. El problema, ganaba justo para cubrir mis gastos de alquiler, coche, etcétera, pero por el contrario me robaba casi todo el tiempo y no conseguía arrancar mi nueva empresa pasaron las semanas, los meses y no avanzaba. Con el tiempo conocí a una maravillosa mujer con la que entablé una relación. Al cabo de unos meses me propuso irme a vivir con ella y con sus dos hijos en un piso que se acababa de comprar, pero antes había que arreglarlo un poco. El 21 de diciembre de 2014 comenzamos nuestra vida juntos en ese pisito, después de haber sudado lo indecible en el arreglo que acometimos entre los dos en horas libres. Así sucedió todo el 2015, malviviendo con las comisiones que conseguía como comercial freelance y para más Inri, una empresa italiana para la que hacía de comercial me dejó a deber 9.000 euros en comisiones que nunca más vi. Así que a finales del 2015, analizando la situación con mi pareja, tomamos dos importantes decisiones. Dado que no conseguí arrancar mi nueva empresa y que los trabajos como comercial freelance no me daban para vivir, mi pareja me dijo que dejara de hacer de comercial y que montara y lanzara mi nueva empresa. Infinidad de veces le había comentado el proyecto y estábamos convencidos de que funcionaría. Mientras no arrancara el negocio, viviríamos de su sueldo, apretándonos el cinturón. Y la segunda decisión que tomamos fue la de casarnos en febrero de 2016. El 20 de febrero nos dábamos el sí quiero. A la vuelta del mini viaje de novios, a los Pirineos, comenzamos las obras del local que alquilamos. Las metas y el plan de acción que había diseñado hacía unos años empezaban a materializarse y el 20 de mayo de 2016 inauguramos las nuevas oficinas. Los inicios son difíciles y conseguir clientes es lo que más cuesta cuando empiezas, bueno, la verdad es que siempre cuesta conseguir nuevos clientes. Evidentemente, el primer año se cerró con pérdidas cuantiosas, pero a día de hoy, un año y tres meses más tarde, ya empezamos a cubrir gastos y las expectativas son muy buenas. Pero lo más importante, ahora no soy esclavo de mi negocio. Trabajo cada día para definir el sistema que más adelante será el motor de mi negocio y lo hará funcionar y generar ingresos sin que yo tenga que estar presente. Esta es la diferencia la que me ha hecho ser una de las personas más felices de la capa de la tierra. Haciendo lo que me gusta y dedicando el tiempo que se merecen mi familia, mis amigos y sobre todo mi salud. Ahora mismo, aparte de hacer mentoring con unas cinco empresas, ayudándoles a hacer crecer sus negocios, atacando el marketing y la estrategia de sus empresas, estoy desarrollando infoproductos para vender por internet. Es por este motivo que durante el mes de septiembre y probablemente durante el mes de octubre, no voy a escribir más artículos ni voy a hacer vídeos para el blog. Bueno, igual me da el mono y te preparo alguno por sorpresa. Porque estoy preparando una serie de formaciones sobre metas, mapas mentales, que te ayuden a pensar y a poner tus ideas sobre el papel, para después con el programa de metas, desarrollarlas y hacer un plan de ejecución por escrito para hacerla realidad como yo mismo he hecho. Seguramente sacaré una primera versión beta que ofreceré a 10 de vosotros para testearla y tan solo te costará que me dejes un testimonio de cómo te ha funcionado al acabar el programa. Espero que para principios de noviembre volverás a tener noticias fresquitas mías. Hasta entonces trabaja en tus metas y en tus objetivos a largo plazo. Haz un plan por escrito con las acciones precisas que tendrás que hacer para que se hagan realidad y no arranques septiembre en piloto automático. Usa tu cabeza, párate y piensa en todo lo que quiera que hagas. Piensa si eso que vas a hacer te va a ayudar a cumplir tus metas o si simplemente te está distrayendo y alejándote de ellas. Piensa si lo que haces te acerca a tu felicidad o te aleja de ella. Nos vemos por aquí. Me despido con un texto de Napoleón Hill que de su libro Piense y hágase rico. Si tú eres de los que creen que en que el trabajo duro y la honradez por sí solos te van a proporcionar riqueza, estás muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo como el resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos, y nunca se debe a la suerte ni al azar. Todo lo que el hombre crea o adquiere empieza bajo la forma de un deseo. Un deseo que se asume desde su primera aparición y va desde lo abstracto hasta lo concreto en el taller de la imaginación, donde se crean y se organizan planes para su transición. La formación de un plan definido y práctico mediante el cual esa transformación puede llevarse a cabo es uno de los pasos primordiales para alcanzar el éxito. Y esto es lo que podrás conseguir con mi nuevo programa de metas, que saldrá a la luz en noviembre de este año. Hasta entonces, recibe un fuerte abrazo. Gracias.